¿Qué tal? Pues esta semana me toca a mí hacer el, el balance de lo que ha sido la actividad parlamentaria, que, como sabéis, pues ha estado presidido por la aprobación de la ley de acompañamiento y de los presupuestos y que nos han dejado mmm, satisfechos de, de haber alcanzado y de ser el partido que ha aceptado más enmiendas en la historia de, de estas cortes eh, Hemos conseguido, eh, a través de la ley de acompañamiento y de estas enmiendas, conseguir los presupuestos más sociales de, de lo que llevamos de legislatura. Eh, estamos particularmente contentos de lo que se ha conseguido en educación, garantizando la gratuidad de las horas extraescolares, avanzando en educación infantil para que las horas de dos años sean gratuitas, avanzando en la lucha contra los barracones, también en vivienda, donde hemos hecho un plan bastante ...ambicioso para ampliar el parque público de vivienda... ...y así poder hacer política de vivienda social... ...garantizando este derecho en sanidad... ...en la lucha contra el copago... ...en medio ambiente con la Agencia de Cambio Climático... ...en justicia menores, es decir... ...creo que hemos conseguido... ...darle una visión mucho más, más transformadora... ...y más amplia a estos presupuestos... ...aunque se nos han quedado cosas fuera... ...que, que trataremos de seguir reivindicando... ...pero bueno, eh, el balance es de satisfacción... Eh, también, como sabéis, ayer aprobamos un acuerdo para asegurar que estos presupuestos se cumplen, para que haya un seguimiento de los mismos, para que se fiscalice su ejecución y, sobre todo, y lo, y lo más importante, para que estas partidas sociales que hemos conseguido ampliar se blinden ante cualquier modificación, tanto desde el Consejo como, como externa de eh, Montoro. Bueno, eh, se acaba ahora la, la actividad parlamentaria, pero la política sigue, de hecho, el, el domingo tendremos Nochebuena, que es uno de los espacios políticos por excelencia. Entonces, seguimos, eh, seguimos trabajando, seguimos haciendo política y nos vemos muy pronto.